Bueno, muy buenas noches. Estamos acá de nuestra casa del Estadio Municipal de Urlingan. Hoy nos visita la gente de Juvencia, que ya estuvimos con ellos en el Clásico. Estuvimos hablando con Graciela recién. Las, las historias que me contó del, del barrio allá de Tapiales, impresionante. Estamos acá, primera fecha, zona descenso, play out. Hoy, Urlingan contra Juvencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahí estamos, estamos sentados. Bueno. Llegamos tarde, ¿qué le va a hacer? Es lo que hay. Estábamos terminando de grabar algunas cosas en casa. De los programas que salen el fin de semana, de historia y demás. El mono agarra la pelota. Así que estábamos con, con todas estas cosas. Estaban a full. Y además no me quería olvidar de esto. Muy bien. Y después Red... lo voy a comentar de estos productos. Muy bien, de Riedmar. Estamos con el zurdo, estamos con Luis, estamos con Iván y estamos con el muchacho que se llama Julián Combina. Ahí está la pelota. Recién terminaron de entrenar los chicos de handball. Juegan el domingo a las 6 de la tarde contra Ballester B. Después el miércoles 17 contra Estudiantes de La Plata. Y le queda un partido más de local. Los tres partidos van a ser transmitidos por la hora de Burlingame. Muy bien. Salimos con el zurdo, salimos ahí con Julián. Está Iván. Estamos con el. No hay, no hay tiempo porque lo, t... eh, lo manejan los árbitros. Se viene Juencia y gol. Gol de Juencia. Abrió el marcador. ¿Qué nos anda el, no. el aparato? Abrió el marcador, la visita, abrió el marcador Juvencia que está ganando 1 a 0. Está ganando 1 a 0, lindo gol de Juvencia. Cambia el cuarteto el señor Juan Cruz. Estamos con Chili, estamos ahí con Homero, estamos con Ario. Y estamos con Ramiro Vigliatti. Rama que hace el 1-1. Pierde la pelota y pelota para la visita, pelota para Juvencia. De la localidad de Tapiales, que ya vendría a ser como nuestra casa también. ¿Cuántas veces fuimos a Tapiales? Anda. Bueno, ahora Federico está trabajando de auspiciando de representante del triangulito, así que se fue y me deja solo esto no puede ser viejo estas cosas no van, estamos acompañados acá por la colega de Juvencia, que a nosotros como hablamos con ella otra vez nos gusta que la gente, digamos se difunda el futsal ¿no es cierto? Sí, es un, es, es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años, mismo después del campeonato Natalia, de club Juvencia. Mm. Es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años después del campeonato mundial y se merece seguir creciendo mm. con los clubes de barrio incluido también. Por supuesto, gracias. ¿eh? Un gusto. Ario, Homero, Ario, Rama. Rama vuelve con Ario. Viene el, Chili el aguantando. Chile aguantando. Ya viene Rama, Rama el remate, pega en la defensa de, Juve, de Juvencia. Y ahora pega en Rama. Saque y todo esto ya que lateral para Juvencia. Para la visita. Que llega a las manos del mono, le entrega la pelota a Ario que avanza con pierna derecha, interna, pisa con Rama. Rama intenta avanzar, la va a tener que largar con Ario, Ario con Homero, no vuelve con Rama, Ario hacia Homero está del otro lado. El remate de Ario, busca el segundo al Chili pega la defensa de Juvencia y todo esto es lateral. Para hacer un miércoles a la noche, más de las 10 de la noche, digo, bastante gente ha venido. Tiran de cabeza, defiende. El número 10 de Fuencia es el lateral que va a hacerse cargo Homero. Le mando un saludo a Oscar Ledesma que hoy fue delegado Vedor con la tercera que fue a la cancha de Alma Fuerte, jugó contra Villa Malcon y ganó la tercera 5 a 2 del Muy triangulito. Bien. No podés estar en todas las canchas. ¿Y qué te parece? Arremete Juvencia, la toca con el puntín del pie izquierdo, la pelota se va hacia afuera, saque de arco el mono, ya se le entrega Homero, escucha las instrucciones de Juan Cruces, sí. de Juan Cruces, Homero la pisa a ver qué va a hacer, se va a volver a ver sobre Ario, y Ario seguro busca el chile que él sabe aguantar la pelota, la vuelve sobre Rama, Rama va a tratar de buscar un ángulo para patear, no lo tiene, no lo tiene lo más mínimo, continúa. Rama tendría que haber vuelto a jugar para atrás con Ario, no lo hizo y es lateral para Juvencia, para la visita que sale con un pelotazo, recupera Ario, se enganchó sin querer. El juez le dice que la, la falta fue antes porque la agarraron de la camiseta. Claro. Lo que pasa es que sigue caminando el, el jugador y no se da cuenta que tiene enganchado el, el pie. Entonces hace más espectacular la, la caída de, de Ario. Ario con la pelota. A ver, Avidina, adivinador. O Rama o Mero. El más claro que tiene acá es Rama. Vamos a ver, está hablando el juez. ¿Sister? Otra vez Ario con el Chili. Vuelta. Pega la pelota en la defensa de Juense. Una pelota, pelota hacia va. el medio, buscando que alguien se metiera de plano. Cosa que no sucedió, pero hubo un rebote y es un lateral para Ario. A todos los que se van enganchando, está ganando Juvencia, 1 a 0. Y la agarró el Chili con pierna izquierda, como venía. Y la pelota se va muy lejos. Bien, Ahí dejamos que los chicos... este, Charly. Así que bueno, yo estaba en casa, estaba mirando la hora... En realidad miraba la hora y miraba el tiempo que me queda de grabación. Estaba grabando a Pablo Ambrosetti, profesor de Historia, en el segmento que se llama La Historia Necesaria. Estábamos hablando de sindicalismo de los años 68 para acá, porque bueno, este, las generaciones más jóvenes también tienen que conocer de qué se trata y por qué el presente que tenés no es mágico, no, no, no está hecho por una entidad invisible, está hecho por nosotros y los que estuvieron antes que nosotros. Entonces uno dice, bueno... Si vos no modificás las cosas que tenés hoy, me parece que el futuro va a ser una réplica de esto que estás viviendo. Entonces nosotros tomamos la historia. ¿Por qué? Porque afecta a los jugadores de futsal, porque afecta a los jugadores de handball, a las jugadoras, a todos los y a todas las que vivimos. Entonces no está desenganchado. Pretender desengancharlo es entrar en eso que popularmente se llama negación. Entonces... este nos dedicamos, y yo estaba ahí con eso, me quedan yo ya cuánto que hablamos con Pablo yo, yo, se me quedan 10 minutos más, y me quiero ir y justito terminó y dije bueno, te pico. justo así que te mando un saludo Pablo <risa> a todo esto le mandamos un saludo a Pablo le mandamos un saludo a Pablo, le mandamos un saludo a Andrea Duglia que hoy es su cumpleaños esperemos que la pase muy muy feliz recupera Cristina a Urlingan. Recupera con Luis, le hacen falta, no sigue la pelota, sigue en poder de Juvencia. sigue en poder, bien, bien Iván. Dentro La pelota en manos del mono que sale con, con el zurdo el zurdo está el zurdo el mono Iván el, está el mono Iván Julián Julián con el zurdo Julián con el zurdo con Luis con Iván con Julián con Julián combina con el zurdo de vuelta con Luis se la deja al Bien. zurdo Oh, pelota, pasa de largo Pasa por toda el área Y es lateral defensivo Para Juvencia que sale tranquilo Ganando 1 0 el partido ¿Qué pasó al aparato día. electrónico? ¿Te dice, ya no? Sí, la eh, salta la térmica Ah, tiene un cortocircuito Entonces, sí. o se enojó, como dicen, le saltó la térmica Sí, le saltó la térmica le saltó la térmica, se enojó bueno esta ha dominando el medio campo la cruza, muy alta estaba bien pensada porque estaba buscando que la bajara con el pecho con la cabeza, que la volviera a dominar que le entregara, pero bueno pero el futsal está cambiando muy fuerte, año y año que va pasando cada vez con mejores condiciones técnicas para jugar mucho más juego menos faltas que eso es lo que uno ve ahí la tiene Luis la pelota se va afuera y Luis en parte consigue lo que estaba buscando Luis es un jugador de mucha experiencia un jugador de juego internacional ha jugado en Italia ha jugado en distintas partes y ahí la tiene Iván yo me acuerdo que se llama Iván porque es el segundo nombre de Federico entonces sí, sí. Es fácil para mí. Es Iván. Le va a pegar Iván, Julián, le va a pegar Julián. Julián combina. Se prepara el zurdo para el rebote. Y nosotros ya hace cuánto, como 7, siete, 6, siete, años. ¿Cuánto estamos transmitiendo? Futsal? Sí, hace un montón. Un montón. Desde, desde que nací, sí, desde la panza. Que claro. Hemos visto cambiar al futsal. Pero como dice la colega acá de, de Juvencia, notorio el cambio apenas sale campeón del mundo empiezan a pasar otras cosas el futsal empieza a avanzar como, como juego como juego jugando y no como pulvito pegando, entonces se empieza a avanzar y a desarrollarse más toque más rapidez se requiere mucha inteligencia mental también por parte de los jugadores porque casi, casi es básquet casi como que las jugadas no se repiten así que estos chicos también están haciendo historia, que hablamos de historia. Dentro de 10 años el futsal en Argentina se va a jugar totalmente diferente, mucho más rápido, más profesional, más divertido. Y quizás estos chicos sean los que, lo, los que estén formando, estos chicos de todas estas generaciones, de todos estos equipos, de todas las divisionales del futsal de la Argentina. Bien, Chile gana un córner, Urlingan. Ahora está rama, que está con Julián, está con el Chili y Ario que tiene la pelota. La pelota se tiene que quedar quieta. La jugada con Julián, la tira. Cara interna de pie izquierdo, desviado. Por lo menos 3, 2, casi 3 metros. Del palo izquierdo. Sale desde atrás Juvencia. Tocando y armando. Con tranquilidad. Hurlingham defiende la que tiene la pelota Juvencia que va en ataque. Ojo. Hay que pararlo bien. No mano, pero bueno. La cosa Rama. que sale sale, sale, sale Burlingame de abajo con Rama. se cobraron? Rama con la pelota. Con Ario. Volvió Homero también. Ahí el Chili. Recibiendo. Se le escapa la pelota. Rebota. En su pie derecho y la pelota se va afuera, es lateral para la visita. como hacia su derecha, vuelve al centro. Van armando y van viendo qué pasa. Hurlingham con la marca alta. Sale el Chili. Bien, bien la marca, bien la marca. La marca ¿eh? alta, ¿Se va? No, la recupera, la recupera. La recupera Fudencia. con la tenencia del balón. siendo la marca alta. Por me falta. Sí, sí es falta Pero, fal falta falta de... Falta el dope dijo. De... La cosa es que hay tiro libre para Juventud a mitad de cancha. Aparte eso de esa falta que te ve medio planeta Porque encima que es grande la cancha Estás solo con el tipo, venís de atrás y llegás tarde claro, no vuelta. No hay, no hay vuelta. Y qué quiere que te cobren, no sé El chile marcando también Ahí atrás, lateral de vuelta Para Juvencia sale por la mitad de la cancha otra vez Rama otra vez Homero tratan de ir con la marca bien arriba recupera dale la dale, dale, seguir, dale dale que no se va dale dale Homero tiene que largar la, la larga mal se la devuelve algo pasó se lesionó solo, a ver a ver a ver a ver que le molesta eh? a ver qué pasó qué le pasó tuvo un tirón ahora tiene un calambre un tirón Mirá Bueno, está sentado Se levantó Esperemos que se sienta mejor Ya en un rato Que se le pase la molestia Estamos desde acá, desde el microestadio municipal, en la avenida Pedro Díaz 1550. Acá atrás nuestro han hecho unas cosas. Hay mesita de ping pong. Yo ya me compré mi, mis paletas. Tipo nene, me compré mis paletas para venir a jugar el fin de semana. A las mesitas, pero que esté alguna desocupada. Y también tenés para jugar fútbol, tenis, te pasó unas cuantas cosas. Yo voy a elegir una cuestión etaria la paletita de ping pong uh, ario la rama pero aquí tan justo muy hábil el jugador les dio bastante trabajo a los chicos muy hábil sabe jugar con los pies sabe marcar ario de vuelta con homero mero la pide se le va a dar a la rama que es el inmediato que tiene él va a volver con ario va a volver con ario no tiene no puede avanzar claro de vuelta con Rama. Tiró muy bien. El arquero responde bien con mano derecha. La salva. Homero se queja de un golpe. Parece que no pasa nada. No. Hay que patear, Hurlingan, hay que patear, porque si no pateamos. Una pelota abajo, el arquero de. Muy buena, Cuenza, muy buena la respuesta del arquero. visitante. Abajo, que es la parte difícil del arco salen desde atrás otra vez otra vez hurlinga haciendo la marca alta que tiene sus riesgos pero bueno o marcas en forma alta o te va para atrás una dos ahí está el chile persiguiendo hoy está con la camiseta número 12 dale dale Bien. Ahí. Bien. ahí está Bien. y la marca tuvo su, su resultado en cuanto a la tenencia de la pelota y el no avance Ahora el que pide tiempo es el técnico de Hurlingham, Juan Cruz Freijo. ¿Freijo o Freijo? ¿Necesidad? Freijo. Freijo. Es arquero de hebraica. ¿Arquero de hebraica? Yo digo, en hebraica, ¿conocerán este producto? Los Choco Chip. Miren, yo le voy a decir una cosa. Esto, así como usted lo ve, es un producto bueno. Esto está hecho en Hurlingham. Toda la producción, la verdad que es, es de la firma Rietmar, Rietmar este, y nosotros lo felicitamos porque, como diseñador gráfico, te puedo decir que el diseño es un diseño profesional, el envoltorio, y después lo que tiene adentro, no es broma, porque nosotros, todo lo que probamos, es lo que nosotros promocionamos, de primera es, de primera. Así que esperamos... ...que pueda ser conocido este producto a nivel regional y nacional... ...porque es muy buen producto. Este, este es nuevito, nuevito. Es una fábrica familiar, una familia que hace años... ...que se dedica a la fabricación de galletitas. Han pasado por todo, por la época de las, de las, de las cajitas... ...cuando estaban en lata con, con, el, con la ventanita de vidrio... ...después a las cajas de cartón, después a los envases en bolsa y ahora esto que es otra tecnología totalmente diferente y otra presentación. Muy bien. Y a esta, y a esta hora que te haces? Un sándwich de galletita. Claro, más un sándwich de galletita. O galletita ¿viste? a con la parrilla. Cosa, galletita, no, galletita con dulce de leche. Meto chisito así con dulce de leche, oh, no yeah. te comes, comer, o sea que no te dormís más después. Chisito con dulce de leche. Qué cosa horrible. O como una vez de chico que hice licuado de banana, después le metí soda, tuve que tirar todo el inodoro. Linda anécdota. Sí, sí, en serio, díganle, cuando tengas una joda a alguien, licuado de banana, metan soda. Intomable es eso. Bueno, a ver, bueno, a ver vale. si Hurlingan El Tate Estamos es este. con, el, estamos estamos con, tate. con el tate. Estamos con Julián con Vina. Estamos con Julián, estamos, estamos con, con el, el zurdo. Y estamos, estamos con, con, Luis. con Luis. ¡Qué bien! Después, ¿Con Luis? Después, de, después de tres años te acordás los nombres y de todos claro, los jugadores. Y, y, y porque lo estoy pensando, ¿eh? <risa> si es lo tuyo esto. Pues, Julián, está contate. Tate que hace la Pero individual. Ahí, atrás, tate, no tenés donde pasar. ahí está. Con el zurdo, con Luis. Está Julián. Mucho toque-toque, toque, toque, patea el arco. Julián le gusta patear. Eso. No falla, Julián. chequeaste a ver cómo se ve esto se ve espectacular por la hora de urling deporte a través del streaming de Spiegel. después le voy a mostrar el otro paquete galletita que tengo pero sabe qué pasa en mi casa quería tengo cuervos y me abrieron el paquete y me dejaron tres galletitas nada más es como la película esa que yo tenía tres empanadas bueno me dejaron tres galletitas a mí dale qué pelota nuestra Ahí está Tate. Con la pelota. Justo está acá el... Bueno, ahí está con Julián, Julián. No, el zurdo con Julián. Julián la tiene, ahora el zurdo con la número 3 le rebota. Está... ¡Opa! Soy la vaca el zurdo, no sé dónde le pegó, si en la cara, en el pecho, en el cuello. Están acostumbrados los chicos. Sigue ganando Juvencia 1 a 0, te digo por si recién te arrimás al fogón a mirar algo. Cosa rara, miércoles a la noche. Miércoles a la noche en todo a ver, el país. Miércoles a la noche en todo el país a ver partidos de futsal. Se está jugando todos los partidos de la División C hoy. De la zona de abajo. Falta tiro libre. Amarilla para el zurdo Ni lo estaba mirando yo, estaba mirando para el otro lado ¿Qué habrá hecho? Cinco, a ti, Porque es lo que tienen preparado los chicos de Juvencia. A ver si resulta la palabra. <risa> sí. A ver qué pasa. A ver. El mono, el mono por dos, el mono por tres, el mono por cuatro. Dale que va, listo para nosotros. Me rompió el pecho. Ay, lo mató. Lo, <risa> lo mató? mató. ¿Cómo pega la pelota? A mí, llámame una ambulancia. Sí, flaco. Que no. <risa> Ahí la tiene el Tate. El Tate con el zurdo. El zurdo se hace cargo de pasársela. Dale, que hay que patiar. Arrana. Y la pelota se va. Fuera de quién es posición de rama. Saca con el zurdo, Luis, devuelve, se la toca, devuelve, patea la pelota, otra vez, ahí sale el ataque, lo corta, rama, lo empuja. La cuarta falta para Urlingan, me parece. Sale, sale Juvencia rápido, está controlando en mitad de cancha, Urlingan espera. Esperamos con Luis, esperamos con Tate, esperamos con el zurdo, esperamos con Ramiro. Es que si uno lo apretas juventud, juventud te puede tener la pelota ahí, y... claro. historia que me contó mi amiga Graciela de Tapiales. No, no sabe. No, un show, un show. Ella es de Juvencia, ¿viste? Sí. ¿Sabés dónde tiene la casa? Atrás del club de, de cultural. Le da la, a la pileta de cultural. Después, la, la hija por ejemplo hacía patín y en Juvencia no había patín. ¿A dónde la llevaba? A cultural. Y bueno, pero, ¿Eh? es un, pero es un barrio igual que acá. Yo le dije, el verdulero con el carnicero y el fiambrero, ¿no? Pero es como acá. Es como acá. Es como acá. Vos acá tenés tres equipos de rugby. Y están todos mezclados. Y hay familias que tienen varones y varones y mujeres de hijos e hijas. Y de repente que te jugás en el Curupa. El Curupa no tiene nada para la chica. El, el bisabuelo... No. Mira. Es un barrio, es así. Es así. Y además es un barrio que le da mucha bola al deporte porque lleva mucha gente, tiene mucha movida social y deportiva. Y eso también está bueno. La pregunta sería, ¿qué pasó que se fueron todos a Juventus? <risa> Lo que pasa es que también son modas y todo es lo que va pasando. Como yo te decía acá con el rugby. Vos tenés una familia que, la, que los padres tienen. Dale, dale. Nena y nena. El juega el rugby en el Kurupa. El Kurupa no tiene nada para mujeres. Entonces, ¿Qué hacen? ¿Se van al Herling? Que el Herling tiene el hockey para mujeres. Tiene un montón de cosas. O se van al Retiro, que tiene un montón de Terminó el primer tiempo, gana Juvencia 1 a 0. Esperamos el segundo tiempo. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Con la hora de Burlingame. Me miren, fui, chao. Mire, yo les digo una cosa, ustedes si quieren, hagan lo que quieran. Mañana, mañana me ubican estas galletitas de Riedman, de Riedmar, las Choco Chip, estas. Y esta otra que me la comieron, me, me la abrieron, el chip de estas es espectacular. Me, el chigo dijo. Eso.